El sábado 2 de junio vamos a visitar la fábrica de tica. La fábrica de aceites Itica SA, fue construida entre los años 1975 y 1977. La construcción de esta empresa Estuvo a cargo de la compañía Desmed de Bélgica a través de la Corporación de Desarrollo de Tarija, Codetar. Esta planta fue proyectada con una capacidad de molienda anual de 100.000 toneladas para la obtención de aceites crudos, refinados y harinas. Aunque actualmente solo se encargan de aceites y mantecas, con una capacidad de 4.000 toneladas. Bueno, hoy tenemos la visita a Itica a una empresa encargada de hacer harina aceite para está ubicada en la ciudad de Villamontes, hoy estamos en la empresa, venimos con la Universidad Juan Isabel Saracho, este es nuestro grupo y vamos a ver un poco, y entramos a la parte donde se fabrica la harina que por este tiempo está paralizada ya que no tiene la materia prima que es el grano. Pero ahora vamos a ver un poco más sobre la refinería y sobre el aceite. Para la obtención de aceites, harinas y manteca, se debe pasar por seis procesos distintos. Recepción, preparación, extracción, refinación, hidrogenación y por último envasado. Todo esto a partir de un pequeño grano. El grano se obtiene de la compra en la ciudad de Santa Cruz. Aproximadamente entre el 95 y 97% proviene de esta ciudad. El resto es comprado a nivel regional, este grano se controla el peso que ingresa a la fábrica, es decir, cuánto de grano estoy almacenando con respecto al peso. A este grano se les realiza un análisis de impureza, humedad, grano partido y grano dañado por calor. Se hace un descuento por cada exceso de humedad, por las impurezas y por el grano partido o dañado. recepción en esta primera parte se recibe al grano y se hace el análisis ya mencionado anteriormente a través de elevadores y transportadores este grano se lleva a las arandas en las arandas es donde se limpia y se quitan todas las impurezas que presenta el grano posterior a esto vamos a pasar a un calentador en este calentador se seca el grano y se hace una recirculación para poder bajar el porcentaje de humedad que se nos presenta en el grano. Esto es gracias a un regulador que hace que el calentador tenga una temperatura constante entre 50 y 60 grados para que nuestro grano se pueda secar. Posterior al secado se hace el almacenamiento en silo y esto es acompañado de un proceso de control de la temperatura del grano, ya que este genera calor por las proteínas que tiene, entonces se puede convulsionar, se puede carbonizar, es muy importante que la temperatura dentro del silo no suba más de 38 y 40 grados centígrados. Para evitar esto, se hace una trasilación o se airea el silo para que el grano se pueda enfriar y no se carbonice. Este control es constante cada día y en cada turno. Ahora pasamos a la segunda parte que es preparación. Aquí el grano que está en una tolda pasa a alimentar a la Quebradora para partir el grano en tres cuartas partes. Luego de esto, mi grano pasa a una zaranda, donde se controla la cantidad de proteína que tendrá mi harina. Posterior a esto, nuestro grano pasa desde la zaranda hacia un cocinador, donde a través de un transportador, estos granos pasan a los laminadores. En los laminadores se da forma a las hojuelas, que tienen un grosor entre 0.20 y 0.25 milímetros. Extracción. Aquí es donde llegan las hojuelas y se van al extractor. Se tiene que extraer el aceite a través de un solvente, en este caso nuestro solvente es el hexano. Luego que se extrae el aceite queda una mezcla llamada micela, que esta va por los decantadores, donde separaremos el aceite del hexano. El hexano volverá al extractor. El aceite ahora pasa a la centrífuga, donde se desgoma el aceite y se almacena el aceite crudo en los tanques de almacenamiento. Para la harina, las hojuelas pasan a un desolvetizador, donde recuperan el hexano que está yendo junto con las hojuelas, y las hojuelas pasan a cocinarse. Posteriormente a esto, pasan a un enfriador donde se enfría y se manda a la sección de harina posteriormente a esto es donde se embolsa en la molienda ahora pasamos a la parte de refinación en esta parte es donde se neutraliza, se blanquea y se desodoriza el aceite para el proceso de neutralización, se pasa el aceite a través de una bomba de alimentación con ácido fosfórico y soda cáusica para sacar las impurezas. Luego se centrifuga el aceite para lavarlo y se sacan análisis de jabón y ácidos. Para la parte de blanqueamiento, se trabaja al vacío y con tierra tónice donde se quitan los colores y se mantiene un color amarillo entre el 15 y el 18 y una acidez entre el 05 y 06. Para el proceso de desodorización se dan los toques finales, se quitan algunas impurezas y el sabor y olor que tenga este. Luego se calcula el grado de acidez. El grado de acidez tiene que estar entre 02 y 0,3. Si no tiene este grado de acidez y es mayor se vuelve a recircular el aceite para obtener el grado de acidez deseado hidrogenación es aquí donde se inyecta hidrógeno al aceite y gracias a un catalizador que es el níquel se da una reacción de hidrogenación de esta manera la manteca se empieza a blanquear y los operadores revisan el punto de gota para todo esto tanto como la neutralización, el blanqueamiento, la desodorización y la hidrogenación, se utiliza vapor y también para calentar las líneas. Esto se da gracias a un conducto que da gas natural hacia una caldera con agua. Se inyecta una llama a esta caldera y el agua empieza a hervir. De esta manera se obtiene el vapor que es por el cual se obtienen todos estos procesos mencionados anteriormente. Envasado. Es aquí donde se envasan los productos finales de todo nuestro proceso. Para la manteca se tiene que envasar a 17 grados centígrados para que se pueda cristalizar y tenga la consistencia que me pide la norma. Este recipiente se debe envasar y se debe sellar y dejar en reposo durante 48 horas. Luego, el departamento de calidad verifica que el producto el envase tenga una buena presentación y controla el producto para ver, verificar la calidad de nuestro producto. Etica cuenta con su propia generación de hidrógeno y sus tanques de almacenamiento, también cuentan con una extracción subterránea de aguas y un tratamiento de aguas respectivamente. Pueden sacar entre 8 a 9 toneladas de grano por hora. Pueden refinar el grano entre 1,2 a 1,3 toneladas por hora. Y pueden sacar entre 30 a 35 toneladas de manteca por día. Eso fue toda la visita en la fábrica de Ipica. Espero que les haya gustado. Es genial estar aquí.